Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy os traemos Death or Alive 6, que como sabéis es un juego de lucha japonés desarrollado por Koei Tecmo. Eh, acaba de salir hace poquito y, y bueno, pues estamos ejecutándolo en Linux gracias... ...a la estupenda herramienta que nos proporciona Valve... ...que es Steam Play Proton. Sabéis que es un juego que no es nativo... ...y, y bueno, pues eh, vamos a jugar un ratito... ...para que veáis para lo, lo, lo bien que funciona... ...y lo divertido que puede llegar a ser. Bueno, pues nada, vamos a... ...vamos a empezar aquí, a jugar un rato... ...le damos a empezar... ...bueno, tenemos aquí unos pequeños avisos antes de empezar... Decimos, ¿quieres desactivar las representaciones de sangre y violencia? No. ¿Quieres comenzar el tutorial? No. Vamos a jugar así un poquito, eh, pues a ver, a lo que salga. Os comento una cosa, este juego, eh, aunque originalmente salió como juego de pago, es un juego en este momento Freeware, ¿vale? Nos permite eh, acceder a, a determinadas zonas del juego eh, y hasta cuatro personajes diferentes. Eh, si queremos disfrutar, por ejemplo, de más personajes o de más opciones, pues tendremos que ir pagando. Por ejemplo, si queremos desbloquear los personajes femeninos, tenemos que pagar una cantidad, los masculinos otra, si queremos el juego completo otra. O sea, eh, luego pues habrá, por ejemplo, pues eh, trajes, eh, yo qué sé, pues complementos que podemos comprar para ellos. Y, y bueno, pues eh, como veis, eh, nada, lo típico que encontramos en cualquier tipo de juego friguare. En este caso... Bueno, pues se trata de un juego de lucha y vamos a eh, realizar un combate. Por ejemplo, un combate arcade. Y escogemos pues un nivel facilillo, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo funciona. Aquí tendríamos la pantalla donde podríamos ver todos los personajes. En este caso, el personaje que nos sale por defecto es Kasumi. Eh, pero podemos escoger, por ejemplo, también a, a este chico, a Diego. También está... A ver si... Acierto, ahí, Hitomi. Vale, es la Karateka Hitomi. Aquí tenemos a Kasumi, que es una ninja. Este es un luchador callejero. Y luego tenemos a este... Eh, que, bueno, pues es el, el típico bruto que pega, pues... Eh, sin ningún tipo de ton ni son. Digamos que es... Eh, fuertote, el típico fuertote. Bueno, pues nada. Estos serían los cuatro luchadores que tenemos... De forma gratuita y que podemos disfrutar luego si queremos desbloquear el resto pues como os decía tendríamos que tendríamos que pagar pues la cantidad que fuese vamos a escoger por ejemplo eh, pues a, a hitomi en hitomi luego aquí veis que podemos escoger la, la ropa eh, que queramos tenemos eh, montones de ropas diferentes pero hay muchas pues que como veis están bloqueadas y que si queremos disponer de ellas pues tendríamos que, que pagar vale bueno vosotros supongo que todos sabréis eh, las características que tiene de Zora Life sabéis que es un juego pues bastante digamos que sexualizado vale en donde las chicas pues se muestran bastante ligeritas eh, de ropa y bastante digamos bamboleantes pero bueno eh, no deja de ser un buen juego por eso vale eh, vamos a, a jugar pues un, un ratito, aquí por ejemplo pues tenemos que, que podemos poner diferentes peinados si queremos, vale podemos poner diadema, podemos poner eh, la cinta esta de, del pelo, podemos poner gafas sin gafas pero bueno en este caso no las tenemos disponibles y vamos a aceptar y empezamos con Hitomi en Death or Alive 6. Aquí tenemos una pequeña pantalla de carga y os aviso, eh, sobre todo al principio, es muy probable pues, que haya pequeños parones. O... Pero eso, bueno, pues como veis, no impide que, que el juego luzca a tope. Vamos a jugar solo un par de combates simplemente pues, para que veáis qué tal funciona. Y, y bueno, como veis, el nivel de frames por segundo no es ninguna maravilla, pero es perfectamente jugable. Obviamente también hay que tener en cuenta que estoy grabando y eso quita bastantes frames por segundo. ¡Hala! Menudo golpe me acaban de dar. Ahí está. ¡Hola! Me acaban de meter un culazo en la cara. Bueno, toma. Toma. bueno como veis los golpes son bastante espectaculares los gráficos están muy muy bien detallados eh, los movimientos eh, pues son están muy currados la verdad primer combate ganado fijaos en, en los gráficos qué detalle tienen podemos girar la cámara subirla bajarla girarla más ahí está Bueno, siguiente combate con Kasumi. En este caso, pues luchamos contra este chico. A ver si nos pone aquí el nombre: Brad Bron. Me está machacando aquí. Toma. Muy bien. Toma. Bueno. Hemos ganado, como veis, el nivel fácil de dificultad... Cualquiera lo puede hacer. Ah. Bueno, esto, esto creo que es para observar a las chicas con más detenimiento. Lo de subir, bajar, acercar. Pero bueno, estáis viendo que el juego funciona perfectísimamente. Gracias Steam Play Proton. Vamos a jugar nuestro último combate con esta chica. Después también probaremos un personaje masculino. dado caña a máximo poder tendremos que, que subir un poquito el, el nivel de dificultad para tener un desafío un poquito más justo digamos Muy bien. Bueno, vamos a volver entonces al menú principal. Aquí tenemos una nueva luchadora. Y vamos a volver, como os decía, al menú principal. Para escoger, pues otro luchador en este caso, un luchador masculino. Bueno, como veis, tenemos un montón de nivel de, de tipos de... Podemos jugar el modo historia, el modo este, misión DOA, que la verdad es que no tengo ni idea de qué va. Bueno, como veis, completar misiones supongo que serán diferentes tipos de de acciones que tenemos que realizar pues con los luchadores. Supongo que a lo mejor, pues... ...diferentes fases recibirás una serie de recompensas en función de las estrellas obtenidas. Te explicaré lo más básico. Jejejeje. Je, je, je. Bueno. Esto no lo vamos a ver ahora. Después tenemos, como os decía, misión... O sea, la historia combate aquí podemos poner el versus podríamos jugar contra otra persona si queremos jugar contra el reloj en modo supervivencia tenemos un modo de entrenamiento por supuesto el modo online que es importantísimo y que bueno pues eh, puede estar muy bien y luego tenemos eh, el combate normal como hicimos hace un momento no sé si funcionará el online eh, os digo, estoy, digamos que grabando este vídeo así un poquito por encima. He visto que funcionaba y me he decidido grabar. No sé si funciona. Vamos a ver, por ejemplo. Seleccionar un personaje para usar combates de clasificación. ¿Quieres continuar? Sí, claro. Vamos a jugar, por ejemplo, pues. Pues con. Con este chico. Venga, que os decía que íbamos a jugar con un chico ahora. Eh. Bueno, nada, el típico rollo de los peinados que podemos escoger, en este caso ninguno, sin gafas, si queremos comprar gafas tendremos que pagar y... y vamos a escoger el personaje, incluir rival anterior, establece si se incluirá al último rival con el que has luchado en los resultados de búsqueda. Yo qué sé, pues sí, nunca he jugado contra otra persona, pero bueno. Vamos a ver si, si es capaz de buscar eh, rivales en internet. Por ahora parece que no. Pero bueno, sí, parece que tenemos un rival contra el que podemos jugar. Eh, pues a ver si, si funciona correctamente. Si funcionase en los eh, en online sería algo bueno pues bastante bastante guay o sea como sabéis hay muchos juegos que con Steam Play Proton o con Wine no funcionan en online. Ya me están machacando pero bueno <risas> completamente normal nunca he jugado a esto. Digamos que lo acabo de instalar hace, hace un ratito. Entonces, pues me van a machacar aquí de lo lindo, pero bueno. Sí señor, muy espectacular. Me ha machacado. Me ha machacado completamente. Bueno, pues esto ha sido un combate online que, como veis, funciona perfectísimamente. Parece que estamos jugando a, a, a ver quién gana 3. bueno creo que ha sido la justa vencedora vale aquí como veis podemos ganamos eh, dinero que luego pues nos servirá para ...para comprar cosas, por lo que estoy viendo. Bueno. Pues esto es... ...Death or Alive. Como veis, un juego que luce muy bien. Que es muy divertido de jugar. Eh, y bueno, pues una opción más que tenemos... ...si queremos eh, jugar a un juego de lucha... Con, ...con bastante calidad. Y en este caso, encima, de forma gratuita. Totalmente Freeware... Como os decía, podemos escoger entre cuatro luchadores diferentes y luego, pues, si queremos ampliar ese número de luchadores, tendremos que ir pagando, pues, eh, según eh, pues, lo, lo que compremos. Podemos jugar con luchadores masculinos, femeninos. Podemos comprarlos. Eh, creo que me parece el paquete de luchadores femenino cuesta 40 euros. El de masculino me parece que cuesta 35. Eso es un poco un poquito, un poquito discriminatorio, pero bueno, ya sabéis quiénes son los <risa> normalmente los que suelen comprar eh, este juego. Y, y bueno, pues luego hay un montón de cosas, de trajes y, y demás. Y nada, eh, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para conocer eh, este juego y saber que funciona perfectamente en Linux. Y nada, eh, os dejo por ahí en, en, en el... En, en la descripción de este vídeo, pues un mogollón de enlaces de nuestras cuentas de redes sociales, de nuestros canales de YouTube y de Twitch, de nuestros grupos, de, de Matrix, de Telegram, de Discord. Y también, por supuesto, un, un enlace. Eh, por si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra página. Ya sabéis que eh, nuestra página pues tiene unos gastos de hosting y dominios que tenemos que pagar anualmente y bueno pues cualquier ayuda que podáis o queráis eh, que, nos, que, nos, eh, que nos hagáis llegar, pues nos viene genial. Si os gusta el vídeo, dadle a like. Si os gusta nuestro canal, suscribíos. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nosotros estaremos encantadísimos de leerlos y de contestarlos. Y nada, sin más me despido y hasta la próxima señores. Chao, chao, chao, chao.